Perfecto. Hola, soy FJ García. Y aquí el haciendo de sí mismo. Y esto es Estrenos Críticos, el programa donde criticamos las películas sin haberlas visto. Hoy hablaremos de las películas que se estrenan en julio de 2019. Estrenos Críticos. Llevo horas investigando las pelis que se van a estrenar en julio y en agosto y tengo unas ganas de ir al cine porque llevo sin ir al cine como un mes tengo unas ganas tremendas de irlas a ver todas menos la primera de la que vamos a hablar porque hoy vamos a hablar de El Rey León los comentaristas dicen que quizás no deberías gritar tanto Fuck YOU Spiderman lejos de casa Annabelle regresa a casa ¿Otra vez? Serenity ¿Otra vez? Midsommar Padre No Hay Más Que Uno, 522, Un Gato, Un Chino y Mi Padre, El Cano y Magallanes, La Primera Vuelta al Mundo, eh, Utoya, 22 de Julio y Apolo 11, que es la décima de la que vamos a hablar. Va a haber tres películas que se estrenan en julio, las cuales no vamos a hablar en este vídeo, que son, pues, por lo siguiente, son Venganza Bajo Cero, porque ya hablamos de ello Es la de Liam Neeson esta, que es como Venganza 4, pero que no es Venganza 4 Sí, que hemos puesto Venganza porque nos ha dado la puta gana No vamos a hablar de Crowl, Infierno Bajo el Agua, porque se estrena en Estados Unidos en julio, pero aquí en agosto oh. Y tampoco vamos a hablar de Once Upon a Time in Hollywood, ¿Serás una vez en Hollywood? Por exactamente lo mismo, porque aunque en Estados Unidos la tienen en julio, nosotros nos tenemos que esperar hasta el 15 de agosto ¡Con los ganas que tengo yo de verlo! ¡Ay! ¡Oh! Vale, ok, pues... Eh, The Lion King, El Rey León de John ¡Ah! eh, Empieza tú, ¿qué, qué, ¿qué ganas tienes de ver esta película? Es ¡Yo terrible. ganas! ¿Qué, ¿Qué ganas? Esa es mi pregunta ¿Qué ganas tengo? Yo no quiero ¿Qué ver gana, esa ¿Qué película? ganas con verla? Yo gano nada porque no voy a ir a verla O sea, gano vida, gano células, gano... ¡Poder! ¡Poder! Ganas de quedarme y ver otra película mejor pues... O sea, ¿qué, qué ganas tú? por ir a verla. Yo, yo es que no quiero ir a verla. Este es el tercer remake en acción real de una película de Disney que se no, estrena mentira. ya solamente este año excepto que no es un remake en acción real. Exacto, no sé. Es animación, es un remake en animación pero hiperrealista. Sí, pero que no es, que no es, no es acción real. Que por más que digáis que es acción real, no es acción real porque es animación me cago en la hostia del director del remake también del Libro de la Selva, que probablemente es el más eh, comestible de los eh, remakes estos actuales, pero que aún así no, no me gustó tampoco demasiado, así que pasando tú y yo de verla, ¿verdad? Spider-Man lejos de casa, igual pasando, ¿no? No, no no nos interesan las pelis de Marvel, no, en no, no. ¿no? general, ¿Qué? Tom Holland... No, a ver, hay, hay ganas, lo que pasa es que mucha gente... Hay salía... gano! ¡Qué bien, muchas gracias! Tenía muchas ganas de ganas. No, a ver, lo único malo de esta película era que nos spoileó el final de Endgame. Sí, en los trailers salía que Spider-Man estaba vivo y sabíamos qué sucedía después de, de Vengadores Endgame. Yo creí que era una precuela, pero no, ya es oficial, es, es secuela de Endgame. Es más, ahora hay, hay trailers que te dice... ¡Spoilers! Sale Tom Holland diciendo, no veas esto, si ya, si no has visto Vengadores Endgame, no la veas. Y el malo de la peli va a ser Jake Gigenthal haciendo de Misterio, que es el hombre pecera, porque tiene una pecera en la cabeza ¿Sí? y y básicamente engaña a la gente haciéndole ilusiones ah como a los políticos dando ilusiones claro, dicen, falsas dicen no van a hacer más remakes de películas animadas de Disney y es mentira y eso es lo que hace Misterio darle ilusiones a la gente sin embargo en los trailers le ponen como bueno así que supongo que intentan que la gente que no se ha leído los cómics eh, sospeche que nos va a ser el malo de la peli y en fin por a twist <ríe> Vale, pues la tercera película de la que vamos a hablar, que es la octava película de su saga, es Anabel 3. Anabel vuelve a casa, que en realidad es Anabel 2, porque la 2 en realidad era Anabel 0. Eh, en fin, una, una locura. Los del expediente Warren eh, salen en la peli en lugar de eh, no salir y los protagonistas son los hijos suyos, que va la... Va la... la... Balan, como que... Va, son... La muñeca va y se pone a joder con los hijos de, de los Warren. ¡Ay! No, a joder mía. así no, a, a, a molestarle. ¡También! ¡Ay, a molesten! ¡Ay, cada vez peor! Es una saga que no es para niños, como podemos observar. Sí, bueno, pero ya, ya tiene título de, de, o sea, anda que no ha habido películas de dibujos animados, que se, Snoopy vuelve a casa, Anabel no vuelve, vuelve a, casa a casa, y es que, ¡no! A lo, a lo mejor esa es la gracia. Estamos hasta los cojones de Annabelle, aunque y luego... no he visto ninguna, la verdad. <risa> y luego en septiembre de 2020 sacan la secuela de esta, que es eh, The Conjuring 3, <risa> expediente de Warren 3, que... Que no es la 3, sino que es la 9, porque... Y además este año también se ha estrenado eh, La Maldición de la Llorona. De la Llorona. Háblame de Serenity. ¿Qué es Serenity? ¿Serenity no era la secuela de, de Farfly que cerraba la serie? Firefly. ¿O, ¿O era una comedia romántica con Kate Beckinsale? Ahora mismo... Me estoy haciendo un lío. Pues esta es la tercera iteración de todo esto. A no ser a ah, no, será Serendipity. No, pues esta. Esta es una película tipo eh, thriller, misterio, sucede en una isla. El, el tráiler me recordó mucho a Perdidos, porque oh. la isla está haciendo cosas y la gente está matando a otra gente y no se sabe oh. por qué, y hay gente misteriosa y tal. Eh, los protagonistas son. de 10. O sea, Matthew McConaughey... Con Anne Hathaway, con Jason con, Clark. Con, joder, a, con Anne Hathaway. No tío, Host... Anne Hathaway, ah, no con ah. Jason Clark que está hasta en la sopa. ¡Hostias! Diane Lane y Digimon Honso. Digimon. Digital Monster Home Show. <risa> El trailer está muy bien hecho, te da muchas ganas de verla y de averiguar qué narices está pasando en esa misteriosa isla. Me ¡Encargo! Las críticas la ponen ah, ahí ahí ahí abajo, ahí abajo más o menos debajo de esa mesa al lado de una cucaracha muerta ahí ponen las críticas. Me ¡Encargo! Tienen plan un 1, un 2, eh, ¿sabes? Como mucho un 4, la, la ponen a... Eh, hay una crítica de Final Fantasy, creo que la primera que hay si vas a, a hacer clic eh, lo que dice es que es como la nueva The Room, ¿vale? De lo mala que es en cuanto al guión. Entonces es graciosa. Puede ser, pero graciosa, pero todo se lo toman muy en serio, así que a lo mejor sí tiene esa gracia. Una que no es nada graciosa es Midsommar, de Ari Aster, que fue el director de Hereditary. ¿Viste Hereditary? No. Sí, sí, sí. Lo visto era una buena película de ¡No terror. lo es! No, es mala es, película a de A mí terror. no me gustó nada, no me dio miedo, me, me hizo... Tú sabes lo que fue ir a ver al cine esa película y cuando acabó todo el mundo estaba diciendo... ¿The fuck? Esta que se llama Midsommar es porque van a Finlandia a un festival que se llama el Festival de Midsommar que su lo sucede de vez en cuando, cada 90 años hacen ese festival eh, como un reloj a cierto día y hora del año. Eh, en esa época donde los días son muy largos porque es Finlandia y es verano Y van unos turistas, se meten en este festival y básicamente les dan unas cosas para comer Que les empiezan a hacer ver alucinaciones y monstruos y cosas Setas Y setas pero malvadas Y entonces les meten en... es un festival pagano, ¿vale? Entonces probablemente se pongan a matarse los unos a los otros, esas cosas Es una película que parece intentar dar terror Pero en lugar de desde las sombras, desde el verano y desde la buena iluminación lo cual que llama la atención y que es eh, curioso. ¡Terror colorizo! Ah. ¡Summer Horror! Padre no hay más que uno, una película de y con Santiago Segura. Hostia, es una precuela entonces de la... verdad ¿Que es aquella película que hicieron los 80 la de Padre no hay más que dos? ¿Con Andrés Pajares y el Exceso? No, es un remake. ¿Qué? Pero no es un remake de esa. Mira, te voy a contar la filmografía de Santiago Segura. ¿Tú conoces la filmografía de este señor? En ¿Al realidad... Alguna. Ah. Ha participado en televisión sobre todo y sí. luego se hizo súper famoso con Torrente. Sí, y luego sí. hizo Torrente 2. Sí, luego y, hizo y luego hizo dos. Torrente 3. Y luego hizo Torrente 4 Y luego ¿verdad? hizo Torrente 5 Hasta el año pasado era, era toda su filmografía Solo había dirigido películas de Torrente y Había cortos, producido más y cosas cortos. Y dos cortos de mierda de antes de Torrente Pero solamente había dirigido eso Hasta el año pasado, que hizo Sin Rodeos Que estuvo muy bien, la puse en mi top 19 De películas de 2019 No estaba en el top 10, la puse en el 13 O así, así que, pero no estaba No estaba mal, era con Maribel Verdú Y la curiosidad que tenía esa peli Es que era un remake de una película Que se había estrenado el año anterior en sí. Argentina, pero que a su vez habían hecho un remake también el mismo año en, en Puerto Rico, en su puta madre, no sé qué. Bien, pues esto pasa lo mismo, Padre de no hay más que uno, es un remake de una película argentina que se llama Mamá se fue de viaje, y que también este año tiene un remake mexicano y otro remake italiano. <risa> Uh, bueno... La madre se va de vacaciones, se va a llevar al padre, pero al final el padre no ha cogido los días de vacaciones, entonces el padre se tiene que quedar con los hijos. Y la gracia que tiene es que... ¡Qué él, suspense? La gracia que tiene es que tiene, que tiene que cuidarles y no tiene ni idea de cómo hacerlo. Dije, ah, no, no debe ser tan complicado cuidar de los hijos y entonces, oh, entonces... claro! Es verdad, me acabo de dar cuenta de que tengo un montón de hijos, no los había visto antes. Es que había visto alguno volando por casa, pero es en plan, ¡Ah, que son míos! ¡eh calla! <risa> Hombre, no, pero básicamente eh, lo, que, lo que sucede en muchas familias, ¿no? Que en realidad la madre cuida mucho más a los hijos que el padre. Para eso, si queréis ver, hay un episodio muy bueno de Los Simpsons. Que pasa exactamente eso, que Mar se vea a un. a un a una sitio donde se relaja y Homer se queda con todos los niños. O sea, esto es lo mismo es lo que a es... larga hora y media, ¿no? Sí. bueno, pues a mí me gustó la de Sin Rodeos, así que tengo curiosidad por ver esta. Además, porque Santiago Segura está haciendo aquí un personaje como un hombre responsable, tal, no es el plan de vamos a joderla toda una pajilla, si no es. ¿Sabes lo que te quiere decir? Un sí. hombre con, con traje, pues, pues... 522. Un gato, un chino y una madre. Esto me recuerda a uno de los primeros capítulos que hicimos de Señores Críticos allá por 2011, que era un, un hombre, su pistola y una tienda de fideos, que era un remake de sangre fácil. Pero estás diciendo que la película se llama 522. 522, ¿sabes por qué? Porque son 522 metros. La protagonista, esto es una película española, por cierto, eh, tiene una agorafobia un poco extraña, en la que no es que no pueda salir a la calle, sino que no se puede separar 522 eh, eh, metros de su casa. ¿Y el resto del tiene, título? Tiene ese radio, el resto del título pues entiendo que tiene que ver con el resto de la, del argumento. Tiene un gato que se muere. Entonces ella, aunque vive en España, es portuguesa. Y lo que hace es que tiene que ir a Portugal a, a enterrar las cenizas del gato. Cómo va a ir a enterrarla a Portugal si no puede salir de la casa, no puede separarse 522 metros. Bien, pues va con un chino que ahí es el otro título y mete su casa o las cosas de su casa, en plan una lámpara, la cama, los libros tal, en una en una camioneta y de ahí se van de viaje a Portugal y pasan las historias. Y no se puede separar más de 522 metros de la furgoneta. ¿Y de dónde es la peli? Española. Oh. Es española. Pues, tío, ¿Es el título de? Entra uno a un bar y, y llega un chino y con un gato y a 522 metros en uno del otro, es que parece un chiste Protagonizada título. por Natalia de Molina y ah. Alberto Jolé, que es el chino Alberto Jolí o Jolí o Jolí y Jolí ¿Qué te parece si hablamos de otra película española? Tres películas españolas seguidas, macho, esto ya no parece estrenos críticos donde solamente hablamos de pelis americanas Esto es mierda y además una española de animación El Cano y Magallanes, la primera vuelta al mundo esta, esta me llama mucho la atención y probablemente la vea, no sé si en el cine, pero la terminaré viendo si la suben por streaming o algo, porque desde que me lo enseñaron en clase de historia cuando era pequeño, nunca he entendido por qué no hay una película eh, de gran presupuesto sobre. sobre la primera vuelta al mundo, que fue la de Fernando de Magallanes, aunque en realidad la termino. Eh, Juan Sebastián Elcano, en plan, ¿por qué no hacen una peli al estilo de Master and Commander? O, me he visto una serie buenísima hace nada que se llama The Terror, que trata sobre unos en el siglo XIX que desaparecieron con su barco en el Ártico, buenísima, muy bien ambientada, pues si hicieran algo así, y sin embargo, Ahora por fin han hecho una peli, pero es de animación, es española, y, y está, eh, está como muy suavizado. O sea, estamos hablando de una expedición en la que salieron 270 personas y 5 barcos de España, ¿vale? Y para cuando volvieron a España eran 18 personas y un solo barco. <risa> Se ha muerto todos en, eh, en el viaje, es, concretamente cuando se pararon por Filipinas y les empezaron a lanzar flechas y tal, en plan, eh, sufrieron un escorbuto, falta de comida, eh, motines, eh, lo pasaron de puta pena y no creo que en una película de dibujos animados para toda la familia esto se represente bien, no sé si me explico. Pero es para toda la familia... Eh... La peli es absolutamente como en plan para toda la familia, es como si lo hubiera hecho Funimation, ¿sabes lo que te quiero decir? Fernando de Magallanes se sale así como gordito, tal, el Juan Sebastián Elcano sale como si fuera uno de los protas del Dorado, por ejemplo, ¿sabes? En plan yendo con el caballo por los edificios. Se va a cabrear. Quiero decir, y tiene malo la película, o sea, un tío que se infiltra pero que se sabe que es malo porque está diseñado. Sabes lo que te quiero. Sí, es un, es un cliché detrás de otro, eh, en plan, sale en el póster una, una, una tipa de Filipinas ahí, con la que se lía Sebastián Elcano, o es muy de ¿verdad? Y me gustará verla por ver qué narices hacen, pero preferiría que hicieran algo más serio, ¿no? Eh, ¿Qué más? Utoya, 22 de julio. Vamos a hablar de una película noruega. Esta está grabada en un solo plano secuencia, la película entera. ¡Hostias! ¡Otra! Es una, es una representación de algo que pasó de verdad el 22 de julio de 2011 que fue un ataque eh, terrorista, no, un tío que se volvió loco, era un cristiano que de alguna manera para... decía él que para demostrar que los musulmanes son unos hijos de puta, dijo pues yo voy a ser más hijo de puta todavía, y en el mismo día le puso una bomba al primer ministro noruego, pero es que además cogió y fue a una isla que es Utoya, donde había unos jóvenes acampando tranquilamente, y se puso a disparar a todo Cristo, entonces la película en plano secuencia sigue a uno de eso, a una de esas jóvenes y, y cuenta todo, la, todo lo brutal que sucedió allí. Noruega. Oye, pues me llama muchísimo la atención, ¿eh? Sí, sí. Además, hay muy pocas películas que se hayan hecho así, en plan con un solo plano. Parece ser que al principio tiene dos planos en plan para mostrar lo del primer ministro, pero que aparte de eso, enseguida se va con la chica esta. Pero tiene que ser además muy dura, muy dura, muy dura. O sea, casi... sí, casi documental, ¿no? aunque sea es ficción representando la realidad. Interesante. Y luego por último vamos a hablar de un documental. Eh, nuestra décima película es Apolo 11, es un... ¡Una precuela! ¿Es una precuela? ¿Una precuela Mira, de... de qué? De Apolo, 13, de Apolo 13, obviamente. Apolo 13, sí, y es un remake de... de, de el primer hombre, de First Man, el ah. primer hombre que fue a la luna, está ah. con Ryan Gosling, ¿no? Oh. Es, es la misma historia, es una Apolo Contada Apolo con, 11. en plan documental Claro, contada no? en plan documental. Esta es... Eh... Esta es una producción de la NASA, me parece, que ha puesto pasta para este documental y ha puesto, entiendo, que lo, los propios fragmentos de vídeo y, y de entrevistas para poner en, en la propia peli y viene muy a viene muy a cuento porque han anunciado hace nada que vamos a volver a la luna, va a volver a la luna, a la NASA que ya es hora porque llevamos sin pisarla desde 1972 Yo creo que estará más o menos igual, ¿eh? o sea, o sea yo, yo no creo que de repente haya ¡Ay! ¿Dónde estabais? ¡Joder, los que habéis tardado he venido a buscarme! Apolo 13 tendrá un estreno limitado en España entre el 16 y el 20. De... <risa> Apolo 11 tendrá un estreno limitado en España entre el 16 y el 20 de julio de 2011, No, de 2019. Pues nada, ¿cuál es la película que más ganas tienes de ver? Pues. Digamos que. U Utopia. Utopia, a lo mejor. Eh, Utopia no, Utoya. U utoya me, me llama la atención. Si tengo que elegir entre todas las que hay.. Eh, quizás con Spider y la ¿La, la, ¿la Uto? ¿Udobia? ¿Udobia? Spiderman y la Noruega la Uto. Uto. yo esa en la Noruega Spiderman y la Noruega sí Uto ya me llama muchísimo la atención el Cano como digo me la veré pero probablemente no en el cine porque además la animación está bien pero Ay, por cierto el tráiler de la del Cano es malo pero malo en plan la animación está bien hecha pero la forma en la que está montado el tráiler es de cojones malo porque le ponen como la música por encima a todo volumen y ponen como escenas aleatorias Hostia, de la peli Ya solo con eso quiero verlo Es malo, pero, pero vamos, ni siquiera es malo divertido, es malo decir ¿Para qué haces esto? ¿Para eso no hagas un trailer? ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Al final normalmente termino tirando por lo más comercial porque de todas estas no sé si iré más de una vez al cine, pero si voy una sola vez al cine en julio iré a verla de spider Esto es así, yo, fan, fanboy sargona nada fanboy. Muchas gracias por ver este vídeo y seguid viendo cine. Y nada, pues voy a aprovechar yo y voy a leer en los comentarios a este hombre cómo hace suele hacer este siempre en los vídeos. Soy la segunda persona que le he dado like al vídeo sin haberlo visto. En cuanto llegue a casa me lo pongo, qué gana. Es una premonición este comentario. Antes de ver el vídeo, ya le había dado like al vídeo. ¡Saludos, FJ! Buen vídeo, compañero. Pues mucho mejor el PERO largo, jeje. A quien le molas. Os habéis dejado la mejor. ¡Tu mejor amigo! ¡Un nuevo viaje! ¡O la secuela directa más extraña que, le... que habré visto en mucho tiempo! Por cierto, vengo de ver John Wick 3 y a Halle Berry le da mil vueltas. Y Halle Berry da mil vueltas. Y Halle Berry le da mil vueltas. Y Halle Berry le da mil vueltas a, Char a, Char a, Char a Charlize Theron. Y Halle Berry le da mil vueltas a Charlize en Atómica. Sí, excelente vídeo. Me gusta ver vídeos de tags como el de las películas de terror o el tag de Star Wars donde vienen muchas preguntas personales de pelis. Suelen ser vídeos muy interesantes. Tengo entendido que Toy Story 4 ahora sí será el cierre de la franquicia, por lo que vi en entrevistas recientes donde dijeron algo como la tercera parte fue el cierre de la historia de Andy y la cuarta será el cierre de Woody. No creo que sea lo que Disney quiere que sea, porque según he visto por internet, Disney quiere que la peli de 150 millones o 300 millones por ahí. Y la verdad, de todas las pelis de Toy Story, mi preferida es la 2. Y la 3 sí está bien, pero tampoco es para tirar cohetes. Qué música tan rara de fondo. So sorry Por dios, dime que llevas unas bermudas con medio smoking Oye David, ¿has visto mi bermudas? Ah, bueno, ah, ah, que está grabando Hey, ah, muchas gracias por ver este vídeo